Ay, viene una luz de esperanza, vienen los ánimos como activos al ver esta noticia Queremos sentir un fresco, pero ante todo exigir que esto sea una realidad No olvidemos que primero fueron los diálogos en Oslo, que se acabaron Luego los de México, se acabaron Y si ustedes miran los dos diálogos, ¿qué pasó en Oslo? En Oslo se estaba haciendo una mesa de negociación acá y en este lado se estaba haciendo arbitrariedades de lo que se estaba haciendo acá. Y es lo que Estados Unidos en este momento le exige, no le pide sino le, que le exige a Nicolás Maduro que hable con seriedad, porque no podemos hacer lo mismo que Oslo luego vino una segunda estancia una segunda oportunidad que fue los diálogos en méxico trataron de salirse de los diálogos de méxico porque la embajadora canadiense hizo un comentario que no sé qué que fue que parecía chismes de pasillo como vieron que eso no les dio resultado y que los diálogos tenían que hacer por esos días extraditaron a Alessab de Cabo Verde hacia los Estados Unidos entonces ellos inmediatamente dijeron nos retiramos de los diálogos porque cogieron uno de nuestros honorables representantes Alessab, contrarios primero porque Alessab él decía que no tenía negocios con la dictadura de Maduro es más que ni conocía a Maduro que lejos de la realidad ahora que están metidos en la bala vaca loca resulta que él era un representante un honorable representante del gobierno de Maduro para Venezuela para ir a recoger fondos o no sé qué vainas a ir a bla bla bla entonces cuando ellos ven ese papayazo pues dicen que como ellos habían pedido que Alex Zap estando detenido en Cabo Verde participara en los diálogos era una forma diplomática para sacarlo de la cárcel cosa parecida que trataban de hacer aquí en Colombia cuando el proceso de paz y querían que trajeran a Simón Trinidad para que participara en los diálogos de paz cuando está detenido en Estados Unidos y eso era ilógico. Pero cuando aprovecharon ese papayazo ¿Qué hacen ellos? Nos retiramos porque cogieron un honorable representante De nuestra nación Y que por estos días no se les olvide Que también lo dijimos en este canal Presentaron unas pruebas con un pasaporte Y una firma falsa Entonces ahí vuelve Y se complica la cosa Piensa mal y acertarás Blanco es gallina lo pone Se frita y se come Bueno, esperemos que ahora esto sea de verdad por el bien de venezuela especialmente de su población esperemos que esto sea una verdad esta era una noticia que estábamos esperando para darle solución a la gran problemática por la que está pasando el pueblo venezolano el chavismo y la oposición reanudarán las negociaciones reanudarán las negociaciones en méxico con las elecciones y las sanciones como temas principales. Luego de un año de congelamiento de las conversaciones en busca de una salida a la crisis política de la nación, por fin se tomó la decisión. La nueva ronda de diálogos en México entre el régimen de Venezuela y la oposición, luego de un año de congelamiento de las conversaciones, busca una salida a la crisis económica, social y política de la nación de acuerdo con cinco fuentes conocedoras del asunto por su parte el gobierno americano prepara una licencia ampliada para las operaciones de la petrolera Chevron, Chevron en Venezuela si se produce el encuentro entre el régimen venezolano y la oposición según tres de las fuentes, ojo, aquí Estados Unidos ya está colocando su granito de arena, si ustedes cumplen señor Maduro si ustedes cumplen y llegan a un acuerdo entonces se ampliaría, se daría una licencia para las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela y eso sería algo súper súper favorable sobre todo para el pueblo venezolano y también para usted señor Maduro porque se echaría una carta al bolsillo, Noruega una vez más bajo la facilitación de las conversaciones donde se abarcarán las elecciones presidenciales el estatus de cientos de presos políticos las sanciones de Estados Unidos y un acuerdo social para brindar ayuda humanitaria y con él se buscaría usar oígase bien 3 mil millones de dólares mediante un fondo administrativo por las naciones unidas esto es esto es muy bueno y esto sería la bendición más grande sobre todo para el venezolano de a pie pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones compartan con todos sus amigos en las redes sociales que nos hagan así, que nos hagan así que comenten, que nos vean, no importa pero ustedes son los que hacen posible de que nosotros estemos todos los días acá dando lora, siendo los chismosos del paseo, pero siendo los número uno hablando lo que no pueden hablar nuestros colegas, entre tantos ires y venires, la iniciación de los diálogos se ha retrasado repentinamente por desacuerdos sobre los términos, especialmente los relacionados con las elecciones esa es la piedra en el zapato para la dictadura, un tema que podría a plantear su, discus su discusión en próximas reuniones, así como el origen de los fondos para el plan social, según dos de las fuentes. Joe Biden, junto con su plan de gobierno, tiene razones para otorgar una licencia más amplia a Chevron, con la desaceleración de las ganancias de producción de, esquist, de, de esquisto de Estados Unidos, la reducción de las exportaciones de petróleo de Rusia a las sanciones y Arabia Saudita que señala el potencial de nuevos recortes de producción por parte de la OPEC o sea, vuelvo y digo, esto sería un alivio grandísimo para Maduro la gente se preguntará, venga pero si Maduro se le va a facilitar la vida llegando a los diálogos ¿por qué no lo hace? porque el que tiene rabo de paja no se arrima al fuego y Maduro sabe lo que le recorre pier pierna arriba y él sabe que está haciendo muchas cosas mal y que hay muchas cosas que ahora está haciendo la ONU, los derechos humanos y ahora la Corte Penal Internacional que están ahí encima entonces sencillamente por eso no ha tomado cartas en el asunto y entonces por eso prefiere mamá gallo ya lo había señalado, lo había señalado el gobierno americano que cualquier relajación de las sanciones incluida la conversación a Chevrolet la concesión a Chevron de una licencia amplia para reactivar la producción de petróleo y recuperar los privilegios comerciales en Venezuela, solo oígase bien, solo se produciría si las dos partes hubieran progresado en las conversaciones políticas y hubiesen llegado a un acuerdo y hubieran firmado cosas de compromiso serio por parte y parte, más claro no Cantón Gallo ahí está clara la cosa ahí está clara la cosa, y, pero vuelvo y digo, Maduro tiene raro paja y por eso es que a él le gusta salirse así por entre las curmitas, ahora algo que se ha venido hablando es que probablemente, ahora algo que se ha venido hablando es que es probable que los partidos oposito, opositores retiren en 2023 su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, esta es otra cosa que no se ha pensado respaldado por Estados Unidos esto hace que la reanudación de las conversaciones sea crucial para el sector que se ha visto disminuida por el exilio y el encarcelamiento de algunos de sus dirigentes así como las por, así como por las fracturas internas no olvidemos que dentro de la oposición también se ha ido desintegrando interiormente porque alguna vez también lo dijimos en, esta, en estas noticias Guaidó comenzó con mucha fuerza con muchas promesas pero vimos que el régimen estaba aquí, la dictadura estaba aquí, acá arranca la oposición con Juan Guaidó con una fuerza muy grande, pero parece que comenzaron a comer los dos de lo mismo que se, se volvió una oposición amañada, y eso es lo que parece ser para el 2023, según eh, la oposición le quitarían el respaldo a Juan Guaidó y ahí terminaría su itinerato. Este diálogo se suspendió en octubre del 2021 luego de que fuera extraditado a Estados Unidos el empresario colombiano Alex Zap, aliado del mandatario venezolano Nicolás Maduro, el cual se le considera testaferro por cargos de lavado de dinero. Esto fue la suspensión que dio pie para los diálogos de México sin embargo el dictador Maduro ha señalado en varias oportunidades que para volver a negociar con los opositores se tendrían que levantar todas las sanciones entre otras condiciones la oposición ha pedido garantías para que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2023 o 2024 aunque portavoces del gobierno no han descartado adelantarlas, que esa es otra cosa que él también quiere jugar con eso ¿por qué? porque se plantearían para el 2024 pero él se le da la gana de hacerlas antes para sencillamente no tener como competir con una campaña ahora por su parte el gobierno de Estados Unidos demostrando interés en sacar esto adelante liberó dos familiares de la primera dama venezolana que estaban en una cárcel del país por cargos de narcotráfico Maduro también, en un gesto de, de, de respeto o recíproco, escarceló a seis ejecutivos del refinador estadounidense Citgo Petroleum, filial de la estatal PDVSA. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones y echémosle gana a esto, a ver si por fin se acaba esta gran pesadilla. Ahí les tengo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.